Estamos aquí de vuelta en su programa Los Sosobrosos y con nosotros está nuestra coach, la que más factura y hoy Ay, siempre tan hermosa como de costumbre. Cuéntanos, Yosauri, ¿qué nos trae? El peineo, el señor era justo y necesario, nueva imagen yosauri, 2020. Yosauri, en el 2019, sí, están uh -huh. aquí los tigres, muchachos, diciendo que tú no trajiste Navidad a los fotógrafos. ¡Fue Flaco, no trajo la Navidad, yo sabré. Tengo que manifestarme, sí, ciertamente. Sí, sí, Tengo que la manifestarme. había los muchachos diga, que ya tú no. que ya tú no vas a hacer los ponches que tú hacías antes. <risa> no lo hago, yo antes los vendía, pero podemos hacer un poncho para el equipo. Eh, eh, eh, sí. ah, pero bien, el flaco no puede ver eh. muchos ponches, eso se pone malo. No, porque yo tampoco lo hago con tanto alcohol, o sea. <risa> <risa> ya. <risa> Excelente, el flaco de los míos, señores. Buenas tardes. Feliz año, Reyes. Navidad, Nochebuena y todo lo demás, porque tuvimos unas merecidas vacaciones, pero entramos en esta semana con todo el pie a actualizarnos de todo lo que tiene que ver con redes sociales. Y hoy me toca hablar pues de la última sensación que es TikTok. Chicos, ¿ustedes tienen TikTok? No, no, yo no yo lo he creado que... todavía, pero voy a tener que crearlo Porque veo que es la sensación en este momento Es la sensación realmente <risa> Y es que TikTok ha logrado Desde el 2017 que su existencia Que antes se llamaba Musical.ly Ha logrado escalar en dos años Lo que a Facebook, a Instagram le ha costado 12 años de arduo trabajo A los chicos que me pongan ahí la imagen en pantalla Para que ustedes puedan ver eh, en las estadísticas Yo sabré que, que le mando un saludo a Magara la más dura A Magara okay. la, la, la madre de Néstor ¡Ay, doña! <risa> Saludos. Vamos a poner es, chicos la Tiene imagen. que estar actualizado, yo, Sari. La sí. mujer más ah. famosa, la más de madura. Un beso para usted feliz año. Para más madura. Ok. <risa> Vamos a ver las eh, estadísticas que dicen en el 2019 de las aplicaciones más descargadas, donde TikTok, si lo pueden ver ahí, aparece en segundo lugar tanto en las descargas del App Store como en las descargas a nivel mundial. Y en el tercero, solo detrás de WhatsApp y Messenger de Facebook, una aplicación con solo dos años de existencia. Entonces, ¿a qué se debe este, eh, este ya estoy revuelo? La mía, ya. ¿Eh? Estoy bajando la mía. Baja la eh. tuya. ¿A qué se debe este revuelo? Vamos a ver entonces una imagen que tengo por ahí de las diferentes generaciones. Y es que TikTok viene a suplir la necesidad de la generación Z. Mírenlo por ahí. Ahí tienen las diferentes generaciones. Cuando hablamos de marketing y de marketing digital, hablamos de que estamos divididos por fecha de nacimiento en diferentes generaciones. Todos los que nacimos, un ejemplo, desde entre el año 81 y el 2000, somos la generación Y o los millennials, los famosos millennials. Nuestros padres, la mayoría, son los que están dentro de la generación de los baby boomers. Si pueden ver ahí, cada generación se caracteriza por diferentes avances tecnológicos. Alguno, en la primera generación estuvo con la radio, con las primeras instancias de la televisión, ya luego la generación X, que son nuestros padres, o los boomers, están ahí con las primeras computadoras, pero ya lo que son la generación Y, como nosotros, los millennials, los millennials. la generación, eh, la Gen X. Y también la Gen Z, que son la generación Z, ya somos nativos digitales. Nuestros padres y abuelos tuvieron que emigrar y aprender a usar los dispositivos digitales, mientras que nosotros nacimos, ya aprendiendo a usar eh, nativos digitales, para nosotros es normal, sobre todo para la generación Z, o la Gen Z, que es del 2001 hasta el 2016, donde tú para que el carajito esté quieto, tú le pasas el celular, atención, le compras una tablet. Atención, Ministerio de Educación, para que vayan sabiendo por qué los niños no aprenden con lo que le están dando las escuelas. Entonces, ¿qué pasa con esto? TikTok vino a suplir un gran vacío Y es que la generación Z o la Gen Z no tenía una aplicación que reflejara lo que ellos son y que le permitiera destacar ¿por qué? porque la generación Z al crecer nativamente digital lo, los niños tenían contacto con los dispositivos digitales desde el vientre, ¿qué pasa? ya ellos están acostumbrados al bullying, a, están acostumbrados a todo este tipo de cosas, están acostumbrados a la era digital lo que significa que aplicaciones como Instagram y Facebook, sobre todo ya Instagram si ustedes se acuerdan que el año pasado hablamos de que habían pruebas que estaba haciendo la compañía Facebook mm -hmm. para poder trabajar lo que son las, los sentimientos de ansiedad y las afecciones mentales que provocaba el estar dentro de estas redes sociales por la presión que creaban de todo el mundo querer ser perfecto. Uh -huh. Entonces, TikTok viene a ser total y absolutamente lo contrario. Como es una generación, la Gen Z de los do, del, 90, del, 90, del 98 me parece para acá, del 96 para acá, perdón, ¿qué pasa?, TikTok te brinda todo lo contrario. En TikTok se vale que tú seas goofy, que tú, haga, que tú te rías, <risa> que tú hagas videos de todo tipo. ¿Por qué? Porque es una plataforma que está enfocada en que el usuario pase mucho más tiempo y en que el usuario disfrute y despeje su mente. No tanto como Instagram, que es estética y que te exige un ejemplo, que si tú no subes una selfie con los filtros que tiene que estar y con la calidad de foto que tiene que ser, inviertes un dinero en verte completamente bien, tú en Instagram no destacas. Y en TikTok hay un abanico de posibilidades que tú puedes aprovechar. Es una plataforma también, chicos, que te permite y te da la facilidad. ¿A cuánto le ha pasado que cuando van a publicar algo en Instagram o Facebook? Duran tres horas pensando en lo que van a publicar. ¿Y qué sí. le pongo a la foto? Sí. ¿O qué texto le pongo? En TikTok no pasa eso. ¿Por qué? Porque TikTok te da la facilidad de que si hay alguien que ya hizo un video y a ti te gusta, tú simplemente vas, copias el audio a favoritos, haces la mímica... Y ya tú tienes contenido, tú no tienes que pensar, tú simplemente Fíjate te guías bien. por lo que ya la aplicación te está dando. Lo que le permite a las personas que nos dedicamos al marketing digital que esta plataforma, la gente pase más tiempo ahí, porque a diferencia de Facebook y de Instagram, que yo tengo que crear todo mi contenido, de hecho, por eso fue que usted vio que YouTube reciente, eh, hace unos años creó YouTube Studio para hacerle la vida más fácil al que le está dando contenido a él. Porque lo que hacemos la plataforma somos nosotros los que hacemos contenido. Oh. Entonces, ¿Sabe qué? En TikTok se volvió viral... Eh, la comediante de hace muchos años que trabajaba con Ay, Freddy sí. Nani, Ay, Peña. Nani Peña tengo un dolor en el cerebro sí. eh, que, que ella hizo un, eh, una declaración de que ¿Cuál es tu hobby? Eh, mío, eh, beber, cerveza. A beber cerveza. Beber <ríe> cerveza. No, no, es planta. un extracto de una comedia y del show co del mediodía. No, no de, de, de, de Freddy Punto. La de Freddy Punto. De Freddy Punto. De Entonces, ese, esa vara se lo han puesto todo el mundo en la vara de TikTok. <ríe> Eso es lo que pasa. En TikTok tú no tienes que pensar y ponerte a diseñar contenido, sino que simplemente si alguien hizo un audio y te gusta, tú lo tomas, te lo aprendes, haces la mímica. Si es un challenge, esto es otra cosa. Ellos usaron mucho los challenge para posicionarse. Challenge de coreografía de... hay uno que ahora que con las manos hace todos los emojis de las manos juntos. Entonces, cuando tú tomas el tiempo y te lo aprendes, comienzas a entrar en esa tendencia. Además, de que el hecho de que tú uses el TikTok, un ejemplo de Genesis tiene un challenge. Y el challenge de Genesis lo ha hecho mucha gente y está muy pegado. Si yo lo hago, ya yo entro en esa tendencia y todo el mundo que esté buscando ese challenge me va a conocer a mí. Entonces, la ventaja de TikTok que le brinda a la, a la Gen Z o a la generación Z es esta, que ya el contenido está hecho y yo simplemente tienen que replicarlo. Entonces, ahora, para las marcas, ¿cuál es la ventaja? La ventaja está de que estadísticamente se hizo un estudio a final de 2019 de que la Gen Z o la generación Z va a dominar en cuanto a decisión de compra en un 40% de los ingresos que van a generar todas las compañías, entonces... Significa que usted como empresa tiene que ir buscando estrategias para establecerse dentro de TikTok. Yo estoy loca por ver grandes marcas usar TikTok para conectar con ese público que, aunque es muy joven, pero ya hay público de, de la Gen Z que son graduados de la universidad o que están terminando el bachillerato y que tienen una... Una decisión importante de la compra, porque un ejemplo, si tu abuela Génesis o la tuya Liz va a comprar algo, ¿a quién le pregunta? Siempre a sus nietos. Su sí, nieto. sí, al más joven que entonces por, por, eso, por ende tiene más por eso el conocimiento de tecnología y eso. Exacto, por eso ellos dominan la decisión de compra. Ahora, para los creadores de contenido, ¿cómo TikTok nos puede ayudar? TikTok nos puede ayudar porque si logramos conectar, logramos crear un contenido bueno se va a replicar al punto de que se va a servir además de que TikTok no funciona igual que Instagram todavía, el algoritmo no es por eh, por likes, sino por orden cronológico. Y tú, tú te puedes, al igual que en Instagram, tú activas las notificaciones y cada vez que un TikToker que tú sigues suba un contenido, tú puedes, eh, te da una notificación y tú puedes ir a verlo. ¿Qué nos ha permitido esto?, Además de que TikTok también te sugiere de manera masiva contenido parecido al que ya tú has visto. Y es una amplia gama y un abanico grandísimo. Yo he visto gente que hace desde recetas manualidades. He visto gente que hace devocionales, orando también dentro de TikTok. Es una plataforma excelente para la industria musical. Si usted es cantante, si usted hace música, les recomiendo que busque la forma de crear un challenge en TikTok para poder pegar su próximo tema o su próxima producción. Ustedes se acuerdan que antes en Music Musicly salía el artista cantando la canción y la gente hacía un dueto. Claro. Eso se puede hacer todavía en TikTok. Entonces para la industria... Yo, de la canción Willy música, Hierro, que es lo mío. Entonces la industria de la música, usted poder crear un challenge donde la gente haga un dúo con usted. También se pueden crear challenges eh, de los de comedia haciendo dúo y este tipo de cosas. Y también, por supuesto, cuando ustedes lo usen más chicos se van a dar cuenta de que TikTok tiene un abanico de efectos y de chulerías para tú hacer tus videos. Hay muchos jóvenes que se han puesto muy creativos y editan casi tipo películas con efectos especiales. Hay un, un trend ahora mismo que es la retrospectiva que te pone... Desde que tú estabas niño hasta adulto en sí, diferentes fíjate. cambios. Y eso todo lo hace TikTok. Ahí, mira, ese challenge se ha vuelto muy famoso. Imagino que Genesis lo, lo ha visto. ese. Mira, ese meme. Ah sí, sí sí Ese meme sale de TikTok. Ese meme es cuando esa joven le enseña a su familia en su computadora el email que le dicen que la aceptaron en la universidad que ella quería. Pero aquí han acabado con ese meme y han hecho de todo con él. Por fin pregó. La familia está reaccionando. Mira lo feliz que ella está de que la aceptaron en la universidad que ella quería. Pero aquí vi yo hasta un con una yuca porque aquí todo es la platana, <risa> o sea, aquí todo es el final, <risa> literal, o sea, mira, mira, por fin fregó, hay uno, por fin se levantó y hay de todo con ese tren de TikTok. Entonces, ¿cuál es la invitación ahora? El que pica adelante en redes sociales, pica dos veces. Un ejemplo, desde el 2017, quilladamente, ha sido tendencia y usa, usa TikTok desde que era Musical.ly y tiene millones de seguidores. Uno también que tiene muchísimos Marco, seguidores, Marco, Marco Marco Sí, Marco Música, que Marco, o sea, yo, lo, cuando yo le pregunté que si su contenido era de, de niños o de adultos. Él me dijo, mi contenido es de adultos, pero yo uso TikTok para niños. Eso fue lo que él me ves Para jovencitos, porque es okay. así. Pero, ¿qué pasa? Un ejemplo, él tiene una técnica, él te dice, si usas mi audio, te doy like. Entonces, todo lo que quieren que marco, le vea like. que ellos hicieron su, el video con el audio que él dejó, pues entonces él le da like. Y hay muchísimas estrategias, hay un tag ahora sobre la nacionalidad, de donde la gente cree que soy, de donde yo soy. Pero usted como marca, tiene que buscar la forma. Claro, si su público son jóvenes y adolescentes, si usted vende celulares, eh, ropa moderna deportiva, cosas así de marca, todo lo que tenga que ver con intereses a jovencitos de menos de 25, de 20 años, esta es la plataforma que usted tiene que utilizar y tiene que buscar la forma de integrarse a ella para poder llegar a este público tan interesante. Y además que TikTok tiene algo, es adictivo. ¿Por qué? Porque tú comienzas a ver videos y comienzas a reírte y cuando te vienes a dar cuenta tiene tres horas en TikTok y te parece a nada, a Pero diferencia bueno, de otra plataforma. Qué bueno que existan este tipo de plataformas que nos muestran que no somos perfectos, que somos imperfectos y que, y que, y que debemos de... Sac demostrar eso y no sentirnos mal por, por no ser perfectos como en otras plataformas. No, y aquí hay tiktokers muy pegados también en San Francisco. Lástima que no tomé los nombres. Hay muchos jovencitos así de colegio que narran su día a día en el colegio. <risa> por ejemplo, yo llegué hoy y mi amiga hizo esto y, esto, y yo me avergonzé que no sé qué. Entonces, los jóvenes se identifican con esto y están volviendo entonces ellos punto de referente en cuanto a lo que a esta, for a esta plataforma se refiere. Y también están siendo creativos y desarrollando sus capacidades. Qué bueno. Sí. Su sus capacidades Hay un creativas. challenge por ahí hay también las mascotas en TikTok que están muy populares porque está ahí el challenge del culiquitaca de Toño con la mascota, los pobres perritos. <risa> o sea, hay de todo para lo que a usted le guste. Usted comienza a buscar, empiece a explorar y busque e identifique, pero sobre todo busque la forma, qué sé yo, como marca, cree un challenge. Si usted tiene que ver un ejemplo, si usted vende eh, la serigrafía y la, y la ropa de esto que usan las promociones de los colegios, cree un challenge a través de TikTok. Hay gente que hace un challenge hasta de dibujo. Lo importante es que usted si le interesa y entiende que le puede sacar provecho como marca, aproveche ahora que está todavía en sus primeros pasitos y empiece entonces a utilizar esta plataforma. Chicos, se animan a usar TikTok. Oye, yo lo, todo, yo todo, lo, todo, yo yo lo voy interés. a descargar. No lo descargo y ahora porque. Grabé a Yosauri. Estoy aquí. low battery, pero lo o sea, voy a descargar. Estoy aquí grabando Yosauri. O sea, ya que... lo estás estrenando. Con sí, Yosauri. ya lo estrené aquí. Eh, yeah. eh, eh, así que pueden seguirme ahí, no sé, ahí, toda la, toda la persona. Ahí. Es también con usuarios. Sí, y lo bueno que te permite TikTok también, que bueno que tú mencionas eso, que cuando tú le das a compartir, te permite compartirlo en WhatsApp, en el perfil de Instagram, en Instagram Stories, en ah, Messenger de Facebook, donde tú quieras, te da todas las opciones. Enviar el video por correo. También te permite un ejemplo, que es lo que yo hago? Porque yo no tengo casi tiempo, está haciendo musaraña, por eso es que para <risas> los jovencitos. Entonces, ¿qué yo hago? Cuando un audio me gusta, yo le voy a guardar en favorito y luego lo busco, si lo quiero hacerlo para entonces luego lo hago, que es una opción que usted también puede tener, igual que los challenges de baile. Esos challenges tienen millones y millones de likes y de reproducciones, y los bebés también están bateando. Sí, pero eh, eh, eh, por favor a las niñas, eh, esos bailecitos menorcita, ¿sabes? Sí. Con una ropita muy. No, cada muy, tienen que por favor. Sí, que pero hay una ropita como muy. muy muy fuera de lugar para esa edad, Exacto, sabes, ¿no? y hay, edad. Mira, hay audios que lo han hecho de películas, de comedia, como tú decías, de muchísimas cosas. Usted puede ser tan creativo como usted quiera. Frases, canciones, relatando su vida diaria, en fin. TikTok está para hacer lo que usted entienda que puede hacer según lo que su creatividad le dé. Así que, chicos anímense. Pero, ¿tú crees que pueda tumbar a Instagram? Porque... Siempre buscan... Siempre cuando hay una red social sociales siempre hacen comparativas con lo con, con es el que fenómeno... Es que competencia, de lo, hecho. Con las redes de Zuckerberg siempre buscan la forma de decir bueno, esta va a tumbar a, a fulano. Eso es lo que se está diciendo y realmente... Porque ya ahora te... mismo Instagram tiene un poder increíble. Por ejemplo, nosotros a veces les registramos en Instagram en interrupciones, creo que fue antes de diciembre en Telenor teníamos un 900 mil o 700 mil en un promedio semanal y ya entramos en 2020 y tenemos más de más de casi un mes, que toda la semana estamos generando entre un millón trescientos mil, un millón setecientos mil. O sea, que los fanáticos de Instagram están aumentando cada día más. Una llamada a los buenas. Hola. Hello, ¿qué dice ese equipo? <risa> Hola, Néstor. Es personaje <risa> que no está aquí hoy? Neta este es malo, que tiene gripe, tú sabes. Ya. ¿Para que no infecte no esto ya, aquí? Gripe, para, en serio. Para que yo saure y me haga un TikTok ya. <risa> sí, de sí, es verdad, eso, Néstor. De eso tú eres ¿tú personaje de TikTok. Mujer, sí, sí. Mamá, Sí, no, no. Vamos va. a hacerle un TikTok a Neto. Sí. Sí, sí, sí, tiene. Y la candidata tiene ya. Tú me hace la falta. Candidata. Me la hace candidata falta. merece ya tener ver, su, su. TikTok. la candidata, no tiene TikTok la candidata después. Me <risa> voy a descargar y se va a comprometer. Yo lo voy a, a crear, pero el primer video para yo tener seguidores lo voy a hacer contigo. <risa> eso. <risa> <A, risa> Más <risa> <A ver. risa> No, la gana quieren hacerle uno Se me cuida, vamos no, por allá mañana. Bye, que ah, te mejores. Mira, un ejemplo, mi hija está detrás de cámara ahora, no le foque que no le gusta, Ella, pero... está, ella está muerta de risa, ella que no, Ella está, que sigue ella está mucho haciendo pasos, tú sabes que eso, que ella quiere hacer un challenge conmigo y ya está practicando. Por okay. eso es que TikTok funciona con esa generación. <risa> sí. Ellos tienen el tiempo de practicar, de ensayar delante del espejo, después que hacen la tarea, de brincar 70 veces okay. y hacer todo ese tipo de cosas y por eso es realmente que ha enganchado esta plataforma. A conmigo. mí me pasa con la mía que yo la veo haciendo muchas muecas mucha musaraña, y yo me irrito, mira muchacha, que tanta musaraña que tú estás haciendo, te están poniendo loca. No, mi amor, la mía llega, mira, hay un TikToker ahora, ella no tiene celular, no usa mi TikTok, pero por el colegio ya sabe todos los TikTokers, todo lo que está pegado y todo ese tipo de sí. cosas. Hay uno que, no es que él me caiga mal, pero realmente como que cada vez que él dice aquí sabrosi... pincho como que no me okay Ok, aquí <ríe> San <sabrosi, ríe> Francisco, ¿cuál es el TikTok tan... tan Veo a Santiago Matías tiene ya su TikTok. Sí. Eh, Realmente bye. que no recuerdo los nombres, pero hay varios jovencitos Por lo menos los jovencitos que conozco son, son los que he visto en el, bra, en el uh -huh. buscador Son adolescentes, son bien jovencitos, pero tienen muchos seguidores Hay una jovencita de hecho que tiene muchos seguidores Pero no recuerdo el nombre de ella ahora mismo También un ejemplo, búscate el challenge de Amin De Ghetto Genesis para que okay. te rías Mientras tanto, como le dije, me puede uh -huh. contactar a través de mis redes sociales, arroba Yosauri García, en Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, en todos los lados tengo el mismo nombre. Y también pues se puede comunicar con nosotros al 849-402-0909. Estamos ahí para servirle y tengo que decir que tenemos una oferta especial. Por introducción en el mes de enero, en la agencia hasta el 15 de enero tenemos un 20% de descuento en el paquete básico. Así sí, que llamen a Yosauri, llamen a Yosauri. Aprovechen para que después no digan, ay que bajaron la venta y después que el negocio está casi quebrado, que quieren llamar a uno, no, llamen con tiempo. Claro, claro. llamen y, llamen y creen tiempo. su estrategia de marketing, que eso es bastante, eso es muy el importante. El que no está en internet ahora mismo no existe, literalmente. I don't know what